después de muchos años de participar en este modelo de trabajo de apoyo mutuo, uno no, no, no tiene claro quién se beneficia más, si los que reciben el apoyo, si los que protagonizan como agentes del apoyo o los profesionales que colaboramos o que compartimos. Ese tipo, ¿vale?